¡Hola chicos! Hoy toca tutorial de cómo hacer un trabajo de lengua o de cualquier otra asignatura. Lo primero es empezar por una buena portada. Un título, de qué libros estáis leyendo o de qué va un trabajo. Después ponerle una imagen impresa o dibujada. En el título sugiero que lo coloreéis, Podéis ponerle un color diferente a cada letra, en fin, lo que queráis. O sombrearlas, jugar con el lettering, etc. Fijaros lo importante que es poner el autor, la editorial y tu nombre, por supuesto. La primera página será el índice, las partes de las que va a constar tu trabajo. A continuación harás un resumen de qué va la historia. Le tienes que contar al profe o a tus compañeros qué has leído. Los personajes. Los más importantes tendrán más extensión y los menos importantes menos, pero tienes que ponerlos. Biografía del autor. ¿Quién ha escrito el libro? Nos interesa saber quién, ¿verdad? Pues ponlo. La estructura. El libro va por capítulos, qué introducción, qué cuerpo, qué desenlace tiene la historia, cómo va estructurado en el libro. Tu opinión es súper importante. ¿Te ha gustado el libro? ¿No te ha gustado? Y siempre di por qué. No me ha gustado por esto por lo otro. Y ahora tenemos que ver los temas. ¿De qué trata el libro? ¿De locura? ¿De realidad? ¿De aventuras, ¿De misterio? Después tenemos que ver qué bibliografía hemos usado, qué webs, qué libros, qué diccionarios, etc. Después miraremos el vocabulario nuevo que hemos aprendido, que para eso leemos, para eso y para mejorar nuestra redacción. Y terminamos el trabajo con la contraportada, que es una página en blanco para finalizarla bonita. ¿Habéis aprendido cómo hacer un buen trabajo? Pues tenéis que utilizar una buena caligrafía, una buena ortografía, unos márgenes, etc. Espero que os haya gustado y servido este tutorial. Aquí os dejo mi blog. Y podéis suscribiros, si os interesa, a mi canal de YouTube para próximos vídeos. Besos.